Bienvenidos a la unidad didáctica 2 denominada Políticas. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a realizar proyecciones empresariales con fundamento en los cambios que generan las políticas globales, nacionales, departamentales y municipales. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. El número uno es Analizar las políticas nacionales, departamentales, municipales, además del Plan Estratégico de Seguridad Vial, PESUV, teniendo en cuenta los cambios que se generan en el sector transporte. El número 2 es Analizar las proyecciones globales en materia de transporte, nuevos mercados, nuevos clientes. El número 3 es Aplicar los desarrollos tecnológicos generados por la globalización como un factor importante en la economía del transporte. El número cuatro es desarrollar ideas innovadoras en el mercado desde las necesidades del sector transporte. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño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 En esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de empezar a escalonar de lo complejo como fue la unidad 1 o de la teoría a la práctica. Tendrá la oportunidad de comprender aspectos relacionados con a las políticas nacionales, departamentales, municipales, además del plan estratégico de seguridad vial PESUV, teniendo en cuenta los cambios que se generan en el sector transporte. B. Las necesidades y determinaciones de los objetivos del Estado en materia de transporte. C. Los desarrollos tecnológicos generados por la globalización, como factor importante en la economía del transporte. D. Las ideas innovadoras en el mercado desde las necesidades del sector transporte. La articulación de las políticas nacionales, departamentales y municipales se reflejan en la geopolítica, que cumple un papel importante al señalar las directrices de la política de los países subdesarrollados como el nuestro, donde se reflejan en los planes de desarrollo estatales. Lo anterior, con la intención de que el estudiante tenga proyecciones a largo plazo a partir de los planes de desarrollo, lo que le va a permitir elaborar propuestas conforme a las políticas públicas, no obstante, para que la unidad didáctica sea efectiva es necesario que usted esté comprometido a leer y seguir las instrucciones dadas en cada actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación y cumplir con juicio las tareas interactivas de aprendizaje.